Eber Fretovich, felicitaciones, ganador de la carrera final de, de la clase 3 del TN. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, muchas gracias, la verdad que, que feliz, se nos pudo dar esta, esta victoria acá en Concordia. Este nada, caímos bien de entrada, se trabajó mucho para lograr este funcionamiento del auto y siempre fuimos y estuvimos dentro de los 3, dentro de los 5 así que sabíamos que contaba con un gran auto para el fin de semana y lo pudimos lograr, este, siendo una buena clasificación, ganando la serie y hoy en la carrera, en la primera vuelta, ya cuando quedo primero tratando de hacer una diferencia, pero bueno, los autos de seguridad me, me complicaron un poco eh, y sobre el final una pequeña fallita ahí hizo que se me vieran todo el pelotón eh, de atrás y bueno, atajar y... ...y a defender para, para llevarnos la carrera. ¿Cómo fue la definición? Nada, sabía que, que, que, que Ursera era la única chance que él ten, tenía, o sea, un poco entendible también la, la maniobra de él... ...va por el externo, hacia el interno, pero bueno, va, va corta todo por el pasto y bueno, no había lugar más, más por adentro... ...así que sabía que, que la maniobra no, no había sido lícita... Festejé la, la carrera cuando pasé segundo a la línea como si la hubiésemos ganado. Y bueno, así fue. Así que nada, estoy feliz por, por todo el equipo. Disfrutalo. Dale, gracias. Agradecer a Germán Loretán, este, a Damián Corvo, a los hermanos Rivas y a todos los sponsors.